Buenos días, tardes o noches, no sé a qué hora se vea este video, pero bienvenidos al canal del Dr. Serp. En este video formaremos una nube dentro de un frasco. Este experimento fue gracias al Centro de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático por parte del Programa de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato Universitario PEMBU. <risa>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 En esta ocasión armaremos una nube dentro de un frasco. Todos creemos que se forman con agua evaporada, que sufre un cambio de presión y temperatura, pero se requieren un ingrediente especial secreto. Los materiales que requerimos son un frasco, una bomba de aire, tapas de caucho que cierran el frasco, cerillos y alcohol. Primero colocamos un chorrito de alcohol, Menos de 10 mililitros, lo suficiente para que se forme unas gotitas en el fondo del frasco, un charquito muy pequeño. Usando la bomba aplicamos aire dentro del frasco, este paso se requiere tener cuidado porque el frasco se puede resbalar. Según hasta donde sabemos, solo basta estos pasos para formar nuestras nubes. En varias ocasiones podemos abrir el frasco para variar la presión súbitamente con el fin de intentar generar la nube. Anota tus observaciones, ¿Qué es lo que ves dentro del frasco. Ahora prendemos un cerillo y lo apagamos, con cuidado, y asegurándonos que el cerillo esté apagado, lo introducimos en el frasco. Para mejor resultado, rectificar que el humo que se forma por el cerillo apagado entre en el frasco. Repetimos el proceso de aumentar la presión con la bomba y abrimos el frasco para ver qué ocurre. Anota tus observaciones que se forma dentro del frasco. Como observarás, en este experimento no es suficiente el gas de un líquido que sufre un cambio de presión y temperatura para producir una nube. Se requiere otro ingrediente importante partículas diferentes al vapor del líquido. En la naturaleza las partículas de vapor viajan libremente, pero al colisionar entre ellas no pueden juntarse para formar una gotita. Sin embargo, cuando colisionan con otra partícula de mayor tamaño, pueden frenar y depositarse en la superficie de la partícula. Esta partícula se convierte en un núcleo de condensación, un elemento que facilite la condensación del vapor del líquido. Es decir, donde el agua, o en este caso el alcohol, empieza a conglomerarse para formar la gotita. En nuestro experimento, usamos alcohol por su volatilidad, a temperatura ambiente. Pero en la naturaleza ocurre con el agua, y los núcleos de condensación provienen de polvo, ceniza de volcanes, tierra que es elevada por el viento, inclusive de virus y bacterias que permitan congregar las gotitas de nube. Este tipo de contaminación natural ayuda a que el agua sea transportada grandes distancias aunque la contaminación generada por el ser humano afecta seriamente estos mecanismos de condensación al igual que influyen fuertemente en la naturaleza como es el caso de la lluvia ácida. Si aprendiste algo se te hizo interesante este experimento te pido un like como apoyo a este canal o suscribirte para estar al pendiente de otros experimentos